Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy vamos a hablar de soluciones a la crisis económica mundial que nos va a venir. Nos va a venir probablemente, nos venga una crisis económica mundial para este próximo año. Las crisis son cíclicas y evidentemente pues hay que estar un poquito prevenidos. Pero claro, cuando los medios de comunicación nos dicen que somos nosotros los culpables de toda la crisis, pues bueno, no es del todo cierto. ¿eh? Tienen más culpa eh, las economías, el tema del mercado, el tema de las bolsas, el tema de los gobiernos, los bancos y nosotros estamos muy por debajo. Por eso cuando el otro día hablaba del tema de, de la gran conspiración ¿eh? de la humanidad es el tema económico y podemos pensar en los reptilianos, en los Anunnakis y en todo lo que queráis, pero la única realidad que existe es el tema económico. Vamos a empezar con este pequeño directo. Voy a dar una serie de datos eh, para que, bueno, tengamos un poquito de, por decirlo de alguna manera, pues de nociones de cómo actuar en este caso. ¿no? Hay varias, eh, varias opciones, cuatro soluciones, opciones, que son pues para salir de esta crisis financiera podemos decir que en principio pues eh, se tienen cuatro opciones como he dicho la primera es cortar la deuda como lo que Grecia hizo hace unos, unos meses atrás, un tiempo simplemente no se paga la cantidad total de la deuda se deja mucha deuda suspendida Probablemente esto lo vamos a ver incluso en Argentina, dentro de poco, lo vamos a ver dentro de poco, si no ya empieza a caer. Pues bueno, Argentina es el modelo, el modelo de nación que engaña a los ciudadanos, ya que las tasas oficiales de inflación que publican no tienen nada que ver con la realidad. Es bastante falso. Así que, así sería la primera opción, sería no pagar toda la deuda o parte de ella. La deuda pública la segunda opción es ahorrar gastar menos bueno podríamos decir que si hubiésemos pensado en toda esta crisis que nos va a caer o en la que nos ha ido cayendo hace 15 años pues bueno eso hubiese sido pues otra opción porque os hubiesen tomado medidas por parte de los bancos y por parte de los gobiernos y por nuestra parte Cuidado. O si solo un país tuviera un problema de deuda, entonces ahorrar y reducir los gastos sería una opción. Pero bueno, esto ya no es el caso en la actualidad, porque más o menos todos los países industrializados tienen el mismo problema. Podemos terminar con una espiral bajista. Todos los países que intentan resolver los problemas vía recorte de gastos. Esto acaba con horribles cifras de crecimiento del PIB. Es decir, que se puede decir que ahorrar es algo para los titulares de los medios de comunicación para que la gente, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, estén contentos y crea que la gente en el sur de Europa, nosotros, o Portugal o Grecia, está haciendo esfuerzos reales, pero no se están haciendo esfuerzos. El ahorro no es una opción realista. La tercera opción sería impulsar el crecimiento de la economía que eso es algo que no se está haciendo por lo menos en algunos países de la Unión Europea o de Latinoamérica. Cuidado. Bueno, esa era la opción en el pasado. Normalmente había un gran endeudamiento después pues, de un acontecimiento bélico o de una catástrofe natural y había que reconstruir la nación y se regeneraba pues lo que era la economía propia de un país. Bueno, la reconstrucción Genera crecimiento y actividad económica y esto aumenta la cantidad de impuestos y todo el mundo trabaja. Con lo cual, tú trabajas, pagas impuestos, vas al día en absolutamente todo y la economía se va moviendo y la rueda poco a poco se va moviendo. Así fue la historia en el pasado. Bueno, no, se, no creo que seamos capaces de salir mediante el crecimiento del problema del endeudamiento que tenemos en este momento. Bueno, si se posee la fórmula de la cuota de endeudamiento pública, suele existe una posible manera de rebajar esa cuota de deuda y son tipos de interés negativos o, dicho de otra forma, tipos de interés inferiores a la inflación y creemos que esta es la única manera todavía realista. Es decir, se van inyectando dinero en las economías, pero como no hay una regeneración de riqueza, pues ¿qué es lo que pasa? que yo te doy dinero y tú te lo gastas. Me vuelves a dar dinero, yo te lo doy y tú te lo gastas. Te sigo dando dinero, pero tú no generas. Tú no generas nada. ¿vale? Y esto es lo que está ocurriendo. Eh, la única forma que tienen los gobiernos de salir de la crisis es inyectar dinero y mantener tipos de interés reales negativos. Bueno. Vamos a ver, no necesariamente tiene que haber un aumento en las tasas de inflación, es decir, pueden funcionar con una tasa de un 4, un 5, un 3, un 4, un 5%, la cuestión crucial es que el tipo de interés real después de impuestos sean negativos, es decir, que no aumente, ¿Eh? o sea, desde un 2% hasta un 2,5%, por debajo de la tasa de inflación. Si tenemos una inflación, luego resumiremos esto. Eh, si tenemos una inflación del 3% y un tipo de interés oficial del 1, tienes que pagar impuestos por la mitad de lo que se debe. De tal forma que el coste real de la deuda es del 0,5, con lo cual ha reducido. Entonces tiene un tipo de interés real negativo del 2,5, que a lo largo de 10 años es un 25%. Esto sí rebajaría a largo plazo, el endeudamiento del 25% y acercaría algunas de las naciones a los criterios de Maastricht. Sí, ahí en Maastricht se hizo un tratado de Maastricht, se hizo un criterio y no se está cumpliendo por parte de nadie. Y además sabiendo ahora que eh, el, la deuda española ya van a dejar de comprarla pronto. Pero habrá otra inyección y, y otras... Eh, otras formas, por decirlo así, de gestionar la crisis. Bueno, los tipos de interés los marca, los marca el BCE, el Banco Central Europeo, ¿eh? el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. Y ellos pueden conducir los tipos de interés a donde quieran, pero ojo, están eh, auspiciados por bancos privados. Es decir, si el banco privado dice, ya no doy dinero. Bueno, si el gobierno es capaz de estabilizar los, pros, eh, los presupuestos y no producir un superávit primario, simplemente estabilizarlo, entonces habría un crecimiento de la deuda del 1 al 1,5%. Y esto conduciría a lo largo de más de 20 años a reducir, costaría más de 20 años, reducir los niveles de endeudamiento a un 60 o un 70% del producto interior bruto. Los países en peores condiciones como Grecia y Portugal, eh, se puede producir un nuevo recorte de su situación crediticia y esto significa que los inversores que ponen su dinero en inversiones nominales perderán alrededor del 20 o el 35%. Mantener la misma cantidad nominal, quizás haga algo más, pero esta cantidad nominal únicamente posee dos tercios del poder de compra original. Bueno, ¿cómo están eh, reduciendo todos estos intereses de la deuda? Porque nos estamos haciendo economistas, nosotros, pues que no teníamos ni idea. Aquí en España os acordáis de la prima de riesgo, cuando estaba Rajoy. ¿Eh? Rajoy leía unos pollos en España. Y los gobiernos anteriores, cuidado, que esto es una cosa que se arrastra. No penséis que ha sido un solo gobierno. Han sido desde que se murió Franco, España se quiso poner ahí en Europa, en la Unión Europea, nos pusimos en la Unión Europea, pero había que acatar una serie de normativas económicas que no se han acatado por parte de nadie. Eso sí, no han reducido la pobreza, han, han mejorado un poco las condiciones laborales, esto sí es verdad, las condiciones sociales también es verdad. Se han mejorado algunas cosas, pero lo que se ha empeorado es la contratación laboral. La contratación laboral en España es pues como, no sé, como limpiarse el trasero y es exactamente para lo que sirve un contrato hoy en día, es papel mojado, porque no vale para nada, se han reducido muchísimas cosas. Pero bueno, se supone que hay que trabajar y si hay que trabajar, pues bueno, eh, si trabajas hasta gratis casi que mejor, ¿eh? sobre todo para los grandes empresarios por ejemplo, cuando se rescata a España, España recibe un dinero porque aquí hay un truco del almendruco que hizo el señor Rajoy decir, no nos rescata la Unión Europea, sí nos rescata la Unión Europea, porque se inyectó dinero en los bancos ¿por qué? porque sabían que si los bancos entraban en quiebra el dinero que tú tenías depositado en el banco pum pum, se lo comían y tú imagínate el caos social Gente que tiene todos sus ahorros en el banco y que por la quiebra de una entidad financiera tú no puedes re recuperar tu dinero. ¿Qué me dices? Claro, que hizo inyectar a los bancos. ¿Por qué? Porque los préstamos que habían concedido los bancos nunca se pagaron. Se pagaron pues, en un porcentaje muy bajito. ¿eh? Por eso los que hemos sobrevivido a la crisis y me incluyo, es los que no tenemos préstamos. Y los que no hemos tenido préstamos durante la crisis, entonces hemos, hemos superado la crisis sin deudas. Simplemente era el día a día, el trabajar, el día a día, el comer, el pagar y hemos superado la crisis. Las personas que tenían deudas y que tenían hipotecas, pues no han podido pagar su hipoteca, los han echado a la calle en algunos de los casos, otros de los casos, porque han hecho leyes nuevas aquí, sobre todo en Andalucía, para que no haya gente en la calle, evidentemente. Tú te has tirado pagando 12 o 13 años, te quedaban 15 por pagar tu hipoteca, pero bueno, como no puedes pagar, pues ahora la casa es del banco y tú pagas un alquiler de baja renta. Pero sigues pagando y la casa ya no es tuya y lo que tú has pagado se la queda al banco. Y ahora el banco te puede decir, oiga, te tocan en la puerta, toc, toc, caballero, vayas usted porque voy a vender el piso y usted se tiene que buscar algo porque el banco es el el piso o la casa, el, el, la, la vivienda, es del banco. Y ahora los bancos se han convertido en inmobiliarias para recuperar su dinero. Con lo cual, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Pues que esta ha sido parte de la crisis, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, pues aquí en España la, la impulsó el señor José María Aznar del Partido Popular, cuando estaba de vicepresidente el señor Rajoy. ¿Os acordáis del Prestige? Cuando ocurrió lo del Prestige, yo estuve sacando chapapote allí en el norte. ¿eh? No, no, no nos acordamos de eso. ¿Sabéis quién dijo? Llevarlo hacia afuera, hacia afuera. Fue Rajoy, el de las chuches. Ese fue el que dijo que eh, se llevara el petrolero más para allá. Aquello pegó una, una pumba y se llenó pues toda la costa. De, eh, de crudo de, de, era como fango era, era prácticamente era como fango lo que tenían que haber hecho era meterlo en un puerto cerrar el puerto y a partir de ahí pues dejar que el barco descargara toda su, su, su carga de petróleo y desde ahí hubiese sido un foco localizado para coger el chapapote aquel que había bueno, aquello fue un desastre pero luego ya a lo largo de todos los mandatos del señor Rajot nadie se ha acordado de lo del prestigio pero yo sí me acuerdo porque estuve allí y me manché las manos de color negro. Pero bueno, no vamos por esos temas. Muchos de vosotros, eh, incluso, eh, me hace gracia porque yo no soy de izquierdas. No he sido de izquierdas en mi vida. <risa> pero tampoco soy de derecha. Soy una persona que veo la política y veo que desde un prisma, ¿no? Desde un prisma objetivo, pues la están liando Parda ¿eh? Y ahora están saliendo focos populistas, nacionalistas, separatistas, todo, istas, comunistas, derechistas, eh, istas, istas, istas, y esto es un problema en España, eh, que esto acarreará grandes problemas para la economía. Ojo con esto. Pero vamos a centrarnos un poquito eh, si os apetece, otro día hablamos de las economías latinoamericanas, hoy nos vamos a centrar en la en Unión Europea, que esto repercute también en vosotros, los que sois de Latinoamérica, y de gran manera, cuidado, ¿eh? no penséis que vosotros os salváis. No, yo como soy de México, no me afecta, sí te afecta, porque muchos productos vienen de Estados Unidos y de la Unión Europea, muchos. ¿eh? O muchos pasan por aquí para luego ir para allá, y los precios se encarecen, y luego el turismo etcétera y sobre todo inversores europeos o estadounidenses o rusos o chinos da igual pero la economía sí que os afecta a latinoamérica y además de una forma muy rápida porque tienes unos gobiernos muy inestables ¿eh? y esto es un problema ¿no? porque los gobiernos eh, allí pues igual que aquí ¿eh? no se cortan vamos ni un pelo y si tienen que dar un zarpazo a la caja del dinero lo van a dar no te preocupes no te preocupes pero bueno, vamos a ir a la próxima crisis económica que dejará la posición fiscal en España una situación muy débil. Una recesión relativamente pequeña en este próximo año elevaría el déficit por encima del 3% del PIB, marcando como objetivo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no volvería a caer por debajo de este nivel en todo el periodo que analizan muchos economistas del Bank América Mary Lynch, vaya nombre. El escaso superávit primario, sin cortar los pagos por intereses de la deuda, evidentemente, en España dejaría a las finanzas pues, al borde de la banca rota. Bueno, este banco estadounidense examina el efecto que tendría una recesión bastante leve en el 2019 y en el 2020. Recesión. Sobre las cuatro mayores economías de la eurozona. España sería la peor parada en lo que a déficit fiscal se refiere, ya que se encontraría en un camino pues, bastante complicado, a pesar de que su nivel de deuda continuaría siendo inferior a la de Italia. Italia está muy tocada, ¿eh? no penséis que Italia, aquello que era Italia, no, la Dolce Vita, ya se ha acabado la Dolce Vita en Italia. Bueno, pero la excepción. Sería Alemania, que tendría el límite del 3% sobre el PIB de déficit, sería sobrepasado por las otras tres grandes economías durante algunos años. España sería la primera en sobrepasar el 3% y la última en volver a reducir el desequilibrio por debajo de este umbral. Por otro lado, los de la Dolce Vita en Italia, sería la primera economía en reducir su déficit por debajo del 3% en 2023. Seguido un poquito después de Francia, y España vería su, su déficit mantenerse por encima del 3% a lo largo de nuestro horizonte de pruebas de estrés. Los expertos de Bofam creen que no existen muchas diferencias entre España e Italia. Simplemente tienen unos puntos débiles diferentes. Bueno, el crecimiento potencial de España supera al de Italia en el 1,2% al 4% que tienen ellos. Pero se ve más que compensado por el superávit primario estructural de Italia, que es el 1,9 del PIB, frente a un déficit primario del 0,9 del PIB español. Es decir, que ellos nos ganan un poquito, ¿eh? nos ganan un poquito, pero incluso están más débiles que nosotros. Sostiene los expertos, esto es lo que dicen ellos. ¿eh? Y además, no hay que ser experto, te lees un poco la economía y ves los crecimientos y las deudas generadas por unos y otros países. Pero esto tiene un grave problema. Ambos países son de la Unión Europea. Si estuviésemos comparando con Kuala Lumpur, ya ves tú, o con Birmania, yo qué sé, con un país de estos asiáticos, pues nos daría lo mismo. Porque han tenido crisis, ellos y ellos mismos la han solventado, que ya hubo una crisis en Tailandia hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo, hubo una crisis en Tailandia y esto fue eh, extendiéndose un poquito a los países del entorno, pero la pudieron superar y no llegó al resto de los países, sobre todo con el tema de comercio. Pero estamos comparándolo con Italia. Sin embargo, en lo que respecta a la deuda, Italia se mantendría claramente por delante con un máximo del 138% del PIB en 2023, más de 30 puntos porcentuales por encima de España según los datos de BOFAM. Aún así, al menos en Italia, la deuda comenzaría a retroceder antes del final del horizonte del estrés del 2025. Mientras que en España continuaría creciendo. Bueno, vamos a decir todo esto del BOFAM, del, del banco Lynch, este como se llame, de los analistas. Todos estos son datos que están aquí, que los podéis ver, los podéis comprobar. Pero en España el empleo va decreciendo. Decreciendo. ¿Por qué? Porque el, la oferta, eh, oferta, demanda, sobre todo la oferta, la ganga. Somos el país de la ganga. Buscamos una ganga en cualquier sitio. Hasta para lo que haga falta. Una ganga. ¿Esto qué significa? Que el que vende en España quiere comprar barato. Y si tiene que fabricar, no fabrica en España. ¿Por qué? Porque hay unas cargas sociales impuestas por el gobierno que son brutales. Entonces, ¿cuál es el efecto rebote? Que se van. Se van a Rumanía, se van a Polonia, se van a Hungría, se van a otros países. Europeos, antes iban a China, ¿eh? pero en China ya los chinos han aprendido y nos han dado una patada a los europeos. Esto también es cierto. Ellos ya han aprendido. Con lo cual no les hacemos ni puñetera falta. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a, eh, a llevar el, el, la fabricación pues, a otros países de la, de la Unión Europea. Unos son países que acaban de entrar hace poquito y otros son países que van a entrar próximamente. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que la fabricación es muy barata para vender al precio que a mí me dé la gana. ¿Esto qué implica? Que los precios se mantienen en la venta, no bajan un teléfono móvil se puede fabricar donde tú quieras que va a valer lo mismo y los precios de lanzamiento van a ser los mismos un, eh, una mesa una silla una casa lo que sea la materia prima tiene un coste la fabricación tiene otro y la puesta en venta aumenta un gran porcentaje mientras que esto los gobiernos no lo no lo regulen no haya una ley si sí hay una ley en algunos gremios en otros gremios no existe ¿eh? Eh, porque vienen dados pues, por unas eh, competencias internacionales, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Mientras no se fabrique aquí, el precio se va a mantener de todas las cosas. Automáticamente la gente deja de trabajar en España, con lo cual hay una recesión. Tú tienes créditos, tú no puedes pagarlos. Dejas una deuda, con lo cual el banco no recibe dinero. Pero tú no puedes seguir viviendo al nivel más o menos un nivel medio que tú tenías, con lo cual el nivel medio en España tiende a desaparecer a pasos agigantados y cada vez más. Luego, las condiciones laborales no se han mejorado en España, se están encareciendo. De hecho, yo conozco a mucha gente que está trabajando sin contratación o tienen una hora de contratación pero trabajan ocho horas esto es lo que le tenemos que agradecer a los sindicatos y al señor José María Aznar que fue el que permitió que tú pudieses trabajar chorrocientas mil horas pero el empresario te da de alta una con lo cual tú estás cotizando muy poco y tú eh, tu riqueza en realidad pues es bueno relativa o sea vas a ganar pues, muy poquito ¿eh? porque ellos también pagan menos claro esto se debe a que la masacre que tienen el gobierno con los impuestos hace que el empresario te contrate en B. Hay mucha gente que está cobrando el paro. Esto no es una cosa que yo me esté inventando. Hay gente que está cobrando el paro, que tienen un subsidio, que tienen cualquier tipo de cosa y están trabajando. ¿Por qué? Porque con eso no les llega. Evidentemente no les interesa que les den de alta. Automáticamente el gobierno no cobra impuestos, eh, seguridad social y el, eh, el IRPF, que es como aquí se llama en España, que habla eh, que, que que, que toca al gobierno en este caso, para cobrar. Con lo cual es una pelota que cada vez es más grande. Con lo cual la riqueza en España va en descenso. Ahora en 2019 hay una recesión. ¿La recesión de quién es? ¿Tuya? No, porque tú tienes que comer, tú tienes que vivir. Tienes que pagar el consumo de la luz, tienes que pagar el consumo del agua, el consumo del gas, porque si no te vas a morir de frío. O la calefacción que tú pongas en tu casa ahora que viene el invierno. Y en invierno es cuando sube todo. El agua, la luz y el gas. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es una pelota. Y que esa pelota cada vez va creciendo, no rápidamente, no exponencialmente a lo bestia, pero va creciendo muy lentamente. Y ahora estamos en ese borde del lentamente. Si ahora hay una recesión, ¿quién genera la recesión? Los bancos. Porque concedieron préstamos cuando la Unión Europea les inyectó dinero y a empresas que han cerrado. Les concedieron dinero y luego a empresas fantasma, a empresas que los propios políticos son eh, empresas corruptas y que han dejado unas deudas a los bancos, deudas fiscales y que el dinero que ha habido han hecho fu y se lo han llevado a paraísos fiscales, con lo cual ese dinero ya no está en España. ¿Dónde está? En otro sitio. Automáticamente los bancos, como no han cobrado, ellos tienen que tirar un poquito de la cuerda y no dar tantos préstamos. Si tú necesitas un coche, te espabilas, te compras uno de segunda mano, ahorras. Y si las empresas necesitan eh, cambiar maquinaria, por ejemplo, o mejora, mejorar, perdón, mejorar mejorar las condiciones de la empresa, pues no las va a poder mejorar. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no compras y no generas movimiento de dinero legal y este es el gran problema que tiene españa y es la pescadilla que se muerde la cola esto qué solución tiene pues bueno bajada de impuestos y bajada de precios automáticamente todos viviríamos un poquito más equitativamente y sería un respiro pero claro esto que implicaría la bajada de impuestos implicaría que la deuda aumentase más. Con lo cual, solo lo que me queda es la bajada de los precios de todo. Pero de todo. Ahí también lucharían los empresarios para la bajada de salarios. Esto es lo que ha creado los gobiernos, los diferentes gobiernos, en no hacer los deberes en su momento. En hacer los deberes como tienen que hacerlo. ¿eh? Y lo tenían que haber hecho hace... Pues bueno, ¿cuánto llevamos de democracia? 35 o 37 años, no, no lo sé ahora mismo. Pues bueno, cuando llegó la democracia, llegó la transición, se fundaron los partidos políticos, qué bonitos todos, besos y abrazos, todos en la foto, firmando la constitución con el rey, que todo eso está muy bonito, es mejor que lo que había, desde luego, eso sí es lugar a dudas, pero no han hecho los deberes en la economía en España. Porque España estuvo un poco a esa deriva económica hasta que entró un poquito en la Unión Europea y se expandió, por decirlo de alguna manera, al mundo su mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que España pues, tenía un autoconsumo y generaba pues, lo que vendía, lo, lo consumíamos y volvíamos a generarlo, y volvíamos a consumirlo y era una forma interna del autoconsumo. Claro, para llegar a esto habría que eliminar el euro. Y volver a las antiguas pesetas o llamarle los felipitos o los eh, eh, pedritos sánchecitos o los como se llame, eh, o los rajois. Eh. ¿Cuánto vas a cobrar? 1500 rajois, eh, eso sería la leche. O voy a cobrar 1500 pedritos sánchez, eh, o, o aznarines, los aznarines, o los puyolets, eh, sería magnífico. Luego todo esto se le añade porque claro, ya que hay que decirlo todo, el problema de la inestabilidad política en España. Claro, el tema del, del, del independentismo, del separatismo de Cataluña, los pequeños problemas que hay, focos todavía de, de problemas eh, eh, territoriales o, o idea, ideales, o como queráis, o políticos, o como, o como se le llame, porque yo ya no sé realmente si esto es un problema económico y pagando se callan, ¿No? Pero claro, el, el gobierno ya se les acaba la cartera, ya no tienen a quien pagarle, porque además el País Vasco se ha inyectado mucho dinero pues para que haya silencio, también hay que decirlo abiertamente, ¿eh? porque esto lo vemos todos los españoles, no estamos ciegos, ¿eh? con el problema que ha habido en el País Vasco, pues ha habido una inyección de dinero allí para que todos estén callaicos y tú vete al País Vasco, repercute en el País Vasco, el País Vasco está limpísimo, es precioso, ¿eh? porque invierten ¿Eh? Con el dinero de allí, el dinero de España, el dinero de todos lados, pues, está perfecto. ¿no? Pero bueno, chascarrillos aparte, aunque es una realidad, lo que sí es cierto es que el problema de la inestabilidad política y las comunidades autónomas, que son unos, unas cajas sin fondos en España, eh, para los que no sois de España, pues una comunidad autónoma pues es... Es una chorrada que lo único que hace es tener políticos en una demarcación territorial donde es una región antiguamente llamada de España y que eso lo que tiene es un autogobierno eh, con sus eh, conse consejeros o, o, o como se le llame. En cada zona se le ha llamado una. Conselleros, consellers, o consejeros de la Junta de Andalucía, había un nombre, según el idioma que se hable en la zona. Y esto lo que hace es generar otra serie de leyes, leyes sobre las leyes. Sí, sí. Aquí hay leyes para ti, para mí y para todos los Estados Unidos y la Unión, y la, y la unión de Confederaciones Rusas. Todos juntos, ¿eh? Para todos. ¿Y esto, pues, qué es lo que hace? Generar políticos. Y el político, antiguamente, cuando. Era, era la, esa transición política ¿no? de la dictadura en España, del generalísimo Franco. ¿no? Y, ¿Y esto pues qué es lo que hizo? Pues fue un buen momento para el cambio. El cambio en muchos sentidos ideológicos, políticos, que hubiese una cierta libertad, etcétera Pero tenía que haber un cambio económico. El tema de las comunidades autónomas pues es, un, es un atraso. Es un atraso porque ahora lo estamos pagando. Está muy bien que fuesen una serie de eh, competencias, una serie de competencias, pero aquí, mira, os cuento, los que no soy de aquí. Las comunidades autónomas tienen la seguridad social, la educación, eh, policía local, policía local, no, policía autonómica, eh, tiene un montón de competencias, competencias que deberían de ser del Estado español y que el Estado español reparta, ¿no? pero reparte equitativamente. Claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Que venga médicos, venga tal, claro eh, luego no hay materiales, luego no hay nada recortes a la sanidad, las comunidades autónomas no ahorran porque no ahorran y luego hay unos agujeros que resulta que, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía en el gobierno andaluz, pues bueno el, el, es corrupto hasta el que abre la puerta de, del Parlamento andaluz o sea, todos son unos corruptos, todos han hecho ¡pam, pam! y se la han llevado. Yo creo que no somos ninguna excepción en Andalucía. Yo creo que está pasando en todos los sitios. Entonces dice eh, están investigando un presunto quítalo de presunto José Aybar de 4.000 eh, de mil millones en las consejerías. Quítalo de presunto, quítalo, hombre, quítalo, quítalo porque aquí ya eh, da vergüenza, da vergüenza, eh, da vergüenza. Pero ojo, da vergüenza en todas las comunidades autónomas y en Valencia. Eh, local en valencia para chuparse los dedos y en Cataluña eh, que todo el rollo este del independentismo lo está pagando la gente que no cree en el independentismo gente que se la suda que están trabajando y ven, a dejarme en tranquilos yo quiero trabajar esos también es vosotros también estáis pagando y todos están pagando todo en fin todos los agujeros eh, las, las eh, con el, las embajadas estas que hay por ahí, ¿no? ¿Para qué queremos una embajada de Cataluña? ¿Por qué no ponemos una embajada de despeñaperros también, no? En fin, una serie... Y yo soy catalán, ¿eh? cuidado, yo soy catalán y quiero que mi cultura y mi lengua, que también es mi lengua materna, pues se cuide, se cuide y, y continúe. Eso no tiene nada que ver el tema cultural con el tema económico. Pero bueno, todo esto está empeorando España. Así que yo lo voy a dejar aquí eh, y voy a dar pues estas soluciones que he hablado que sería para los países y a nivel individual. Amigos, no pidas préstamos. Si tienes dinero, sácalo del banco. ¿Vale? Y que sean los gobiernos los que se batan el cobre con el dinero que ellos deben de mover y generar. Todo aquel que saque el dinero del banco lo que hace es eh, imaginaos que ahora todo el mundo saca el dinero del banco. ¿vale? imaginaos ¿qué es lo que puede pasar? pues que los bancos quiebren, porque el banco mueve tu dinero, o sea, gran parte es tu dinero, el problema es que quiebre el banco con tu dinero dentro ahora vas y lo sacas y no podrás, y pasará como el corralito en Argentina ¿eh? que aquí esto se vio por televisión y, y daba vergüenza daba vergüenza, pero no daba vergüenza porque sea en Argentina, sino porque a esas pobres familias que tenían dinero en los bancos no podían sacar su dinero que le habían ahorrado y era suyo. A mí me da igual que sean de Argentina o, o, o de Andorra, me da lo mismo, pero era su dinero y veías a la gente ahí y claro, como es de habla hispana, evidentemente habláis español, pues claro, cuando les metían el micrófono en la boca uff, daba pena, daba mucha pena. no Pues bueno, eh, para esto lo que hay que hacer es tener eh, dinero en el banco el justito para pagar los recibos. Fijaos cómo para no sé qué, domiciliación bancaria. Para no sé qué, el recibo de la luz te lo pagamos. Ellos lo quieren pagar todo. ¿Por qué? Porque tú mueves dinero con ellos. Y ellos lo que quieren es que tú muevas dinero con el banco. Si tú pagas la factura en ventanilla, la luz, el agua, el gas, no estás generando movimiento de dinero en el banco. Con lo cual, sí habría una recesión mucho más gorda. Pero que eso lo arreglen los gobiernos. que para qué? O sea, es decir que han sido ellos los que han ocasionado esta crisis, debido a los corruptos que hay en los gobiernos. Con lo cual, intenta tener el mínimo de dinero en los bancos, quieres invertir, invierte en oro. El oro nunca baja, ¿eh? no inviertas en otra cosa, no te compres un terreno, no te compres una casa, porque igual mañana te la echan abajo. ¿eh? Eso nunca se sabe. Y sobre todo, vivir al día no es malo. Eh, vivir al día es muy bueno, no tienes dinero, no te puedes comprar algo, no pasa nada, amigo, ahorra, guarda dinero, como se dice en mi tierra, en la buchaca, eh, en el bolsillito, aquí pegado y para adelante como los de Alicante, que son gente muy valiente. Y yo creo que esto es una de las eh, formas que podemos tener para que esas recesiones de los bancos se la coman ellos con los gobiernos y si no, tiempo al tiempo y esto irá creciendo. Y dentro de poco, los que tenemos nuestra edad no tendremos jubilación. Y dentro de poco la seguridad social no será gratuita. Y dentro de poco tendremos que... Eh, Dios sabe lo que tengamos que hacer. Así que chicos, yo por mi parte, gracias por ese donativo, Enrique Jesús. Hombre, mi amigo Enrique, mi amigo de Huelva. Un beso, Enrique, desde aquí y un abrazo muy grande. Tierra más bonita la tuya. Chicos, que muchísimas gracias. Yo me retiro. Y sobre todo hacer las cosas con sentido común, hacer las cosas con cabeza, el tema económico. Si tenéis dudas en meteros en algo que tenéis que desembolsar mucho dinero, esperaros un poquito. Porque lo que viene ahora es una recesión y el banco no te va a escuchar. Aunque lleves una buena nómina, aunque tengas un plazo, eh, un plazo fijo, que tengas un, un plan de pensiones, cuidado. Porque los bancos ahora van a tirar de ti, ¿eh? Así que, chicos, muchísimas gracias. Antes de irme, quiero recomendaros, clásicos del misterio, van a hablar de un tema de una ciudad antigua, algo así, de, de tema nunaki, de no sé, algo de esto me, me han comentado las compañeras, no me acuerdo. Y como no me acuerdo, os vais allí directamente y lo vemos todos. Si os parece, bien. chicos, por mi parte nada más, gracias por estar aquí y intentemos que esto sea un mundo mejor, ni de derechas ni de izquierdas sino de ti, del ser humano, que creo que nos estamos olvidando de qué somos, quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Un beso para todos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.